que una de las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras también es nuestra sanidad pública, que hoy estos, estos años hemos visto como poco a poco se iba deteriorando y justo cuando más eh, falta nos hacía, pues, pues ha colisionado y en especial en el Hospital Severo Ochoa hemos pasado momentos especialmente dramáticos. La verdad es que, bueno, los que vivimos en Legales, también con las residencias de, de mayores, eh, fundamentalmente de las primeras semanas pues han sido momentos muy duros muy desagradables en los, los que gracias a los trabajadores y las trabajadoras que incluso eh, aquellos oficios que están más denostados como los trabajadores de la limpieza por supuesto por no hablar de, por no hablar de los sanitarios eh, bueno pues han dado la cara y al final han sido los que han protegido a la ciudad de Leganés. Por lo tanto, este primero de mayo va, vaya nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que esto sea un poco un poco más fácil. Tengo que decir de cara al optimismo que ya la situación eh, fundamentalmente en el hospital Severo Ocho ha mejorado bastante eh, y bueno, pues parece que nos vamos haciendo con esta pandemia. No hay que relajarse. Pero bueno, conviene conocer que va mejorando la cosa y que, y que el sufrimiento se está, se está aliviando. Sí, bueno, yo me quería sumar a, a, ese, a ese abrazo, a ese homenaje, especialmente a los sanitarios. Y hoy hemos visto cómo en, el, en esa performance que ha querido montar eh, otra vez Isabel Díaz Ayuso, que hemos visto por qué no quería comparecer en la asamblea, porque cada vez que habla sube el pan, y el último pleno, que yo estuve presente ahí diez horas escuchándola, eh, hemos visto que de nuevo, eh, bueno, pues ha montado ahí como una especie de acto multitudinario que contraviene todas las indicaciones, ¿no? Y cómo la han recibido los y las trabajadoras de la sanidad al grito de sanidad pública. Y me gustaría apuntar una cosa eh, que últimamente se les ha llamado siempre héroes, y me parece que, independientemente de que haya mucha gente, obviamente, que lo que lo hace con buena intención, eh, creo que a veces la categoría de héroe es una forma de anularlos, anular a los profesionales sanitarios, en tanto que trabajadores y que personas. Porque si son héroes están endiosados, y si están endiosados nos olvidamos de los problemas terrenales, de la falta de materiales, de la falta de recursos, de la precariedad, de la no renovación de los contratos. Y esa idea de héroe permite que nos olvidemos de todo eso y que incluso a los que pretenden y quieren acabar y destruir con la sanidad pública se puedan sumar a un aplauso, porque es una suerte de aplauso unitario en favor de los héroes, que es una cosa como muy abstracta. Y creo que hay que reivindicar su trabajo, reivindicarlos en tanto que trabajadores y personas que tienen derechos, que tienen que tener buenas condiciones de vida y buenas condiciones laborales, y que no se puede permitir que aquellos que quieren destrozar eh, las condiciones y de ese derecho que es de todos eh, y de todas, y sus condiciones laborales, se puedan permitir el lujo de salir a aplaudirles y llamarles, y llamarles héroes. Totalmente de acuerdo. Conectamos hoy, eh, en un primero de mayo, que tradicionalmente pues, suele ser un día de reivindicación y de, y de lucha en las calles, con afluencias desiguales a lo largo, de, a lo largo del tiempo, pero, pero siempre suele ser un día, un día reivindicativo. Eh, decía Marcelino Camacho que todo lo bonito y lo bueno de la vida lo hace el trabajo. Decía eh, aquellos que lo conocimos que si uno pone un montón de dinero delante de un ordenador eh, es incapaz de producir absolutamente nada eh, este ordenador. Eh, ¿Crees que sigue vigente esta afirmación, Jorge? Bueno, lo que está claro es que en el, en el modo de producción capitalista en el que vivimos, aquellos que generan la riqueza, que es una riqueza social eh, y riqueza como capital, es, el, es la fuerza de trabajo puesta a trabajar. Y aquí, a raíz de lo que estás diciendo, de que si tú pones todo ese dinero al lado de, de un ordenador no produce nada, nos debería llevar una, a una reflexión de la situación actual, bueno, actual y digamos la, la neoliberal, donde yo me pregunto en qué momento eh, todas estas acusaciones que lanzan desde el, digamos, desde el campo del liberalismo y desde esa hegemonía neoliberal, según la cual eh, acusan a aquellos que quieren vivir del dinero de otros, ...aquellos que quieren vivir de una paguita eh, y por lo tanto la libertad se asocia a bajar impuestos... ...en qué momento fueron eh, los de arriba, eh, dejaron de ser aquellos que vivían del trabajo de otros... ...y empezaron a ser los de abajo, en qué momento los que crean la riqueza dejaron de ser los trabajadores... y ...empezaron a ser los inversores, ¿no? Aquí ha habido todo un cambio, una transformación cultural y antropológica... ...que paulatinamente ha ido colocando las posiciones de tal manera en la que la libertad es bajar impuestos eh, y, por lo tanto, los que generan la riqueza son aquellos que invierten dinero y, y los trabajadores han como desaparecido. De alguna manera, te hacen un favor, se presenta la situación de tal modo en el que te hacen un favor si consigues tener un trabajo. Ya no eres tú el que estás produciendo y hay otro que de eso que produces extrae una ganancia y por lo tanto hace falta servicios públicos impuestos para, de alguna manera, tratar de equilibrar un poco la balanza a través de los derechos sociales y los servicios públicos. No, no, no. Esa ofensiva eh, neoliberal lo ha convertido de tal manera en la que se podría sintetizar como una especie de date con un canto los dientes si tienes un trabajo no y, y cada vez se va rebajando más. no eh, eh, mejor tener un trabajo que no tener ninguno ¿no? que fue el mantra de, eh, de la anterior crisis de, de 2008 ¿no? y cada vez se va rebajando más no lo que había salido una noticia como mucha gente eh, empieza a encontrar porque Amazon ahora digamos ha, ha crecido y ha aumentado texto pesos ha aumentado en 25.000 millones de dólares creo la riqueza y mucha gente se ha ido buscando la vida como repartidor poniendo su coche poniendo la gasolina para repartir paquetes y como la situación de desesperación Va desplazando la situación y el, y el sentido común hacia posiciones donde cada vez se aceptan de mejor manera peores condiciones, ¿no? Y eso donde, uff, al menos consigo algo. Claro, en una sociedad de trabajadores, si no tienes un trabajo que te permite acceder al dinero para comprar cosas, eh, te conviertes en una mercancía obsoleta y, por lo tanto... Si no consigues un trabajo, te quedas fuera. En esa sensación de, quedar, de estar en el alambre, de cada vez más gente, más partes de la población están en el precipicio, eh, o, o, o retomamos un proyecto que ponga en el centro a la libertad, que garantice, eh, que genere un anhelo para la mayor parte de la población de que es posible mejorar la vida, de que no es necesario que esto se convierta en unos juegos del hambre, o si no, esa situación, esa especie de, digamos de economía del sacrificio, donde ya ni siquiera es una economía del goteo, donde antes se decía, bueno, si le va bien, a, si se maximizan beneficios privados, eso va a ir goteando a la sociedad y al final os beneficia a todos. ¿no? Nunca fue cierto, pero es que ahora ya directamente no se guardan ni las apariencias, es directamente una economía del sacrificio, donde se acepta una especie de, de darwinismo social donde, mira, si no consigues eh, respirar, si no consigues salir adelante, es tu culpa porque no has sido capaz de aprovechar las oportunidades del mercado, ¿no? Y por lo tanto, no te quejes ante nadie. Si tú no has sido capaz de buscarte la vida, de ser responsable de ti mismo, eh, no, tienes, eh, no, no tienes que, que, que quejarte ni, ni buscar explicaciones ante nadie, ¿no? Dependes de ti mismo, ¿no? Es una especie de, como digo, economía de sacrificio y la, que se ha instalado como una especie de califato neoliberal, donde aquel que no es capaz, pues se queda fuera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 y no nos eh, no recordamos que la normalidad era demasiado precaria y demasiado desigual antes de la crisis del coronavirus. Eh. Todos preveemos que se van a movilizar importantes cantidades de dinero público y habría que intentar orientar nuestra industria hasta hacia un sentido, por nuestro país, la economía de nuestro país, en un sentido u en otro. ¿Qué crees tú que es imprescindible para nuestro país eh, de manera inmediata y de manera estratégica? Claro, estamos en una situación... Hoy el Gobierno anunciaba, ¿no? Creo que era que va, se va, va a aumentar el gasto público en 10 puntos, ...y los ingresos se iban a reducir, si mal no recuerdo, en otros 10 puntos. Bueno, en esa ecuación eh, la, la, el resultado es muy simple. ¿Quién va a pagar esto? O se pagan con recortes y austeridad... ...o se extrae ese dinero de aquellos que a día de hoy no pagan... ...lo que deberían pagar de manera progresiva y de manera, y de manera proporcional. Es decir, si no queremos que medio país se quede fuera... Eh, ...hay que redistribuir la riqueza. Eso por un lado. Pero por otro lado, es fundamental que de aquí, de lo destruido, eh, seamos capaces de construir mejor y de salir mejor y de ir paulatinamente, al mismo tiempo que se va rescatando, ir paulatinamente virando hacia un modelo productivo que no sea tan improductivo. España es especialista en sectores productivos intensivos, en sectores productivos muy poco productivos. Eh, ahí hemos visto el turismo, como decía Cristóbal Montoro, que estaba en contra de, de aumentar los ingresos fiscales, porque decía que una de las claves competitivas de nuestra industria, como la del turismo, era precisamente el devaluar de las condiciones de vida ¿no? que, que, que permiten la hostelería, que, que tiene unos sueldos de media más, más bajos. ¿no? Eh, exportamos cerdos. Eh, eh, somos, como digo, intensivos en sectores que son insostenibles y que además son muy poco productivos. Una de las elecciones que tenemos que tener en Europa y en España, es primero la relocalización. No puede ser que con toda esta pandemia hemos visto que a principio no éramos capaces ni de conseguir gel ni mascarillas. Así que especializarnos en sectores, no sé, el sector biosanitario. Y por supuesto, eh, y esto ya no es que lo diga yo, ha salido un informe reciente de la, de la Comisión eh, asociada, a la Comisión Europea, donde se indica primero que los que más van a sufrir eh, esta nueva crisis van a ser, va a ser la juventud van a ser las mujeres y aquellos que ya cobran salarios bajos. Y que además lo va a sufrir más los países del sur mediterráneo, es decir, nosotros, Italia y sumado a, eh, a Irlanda. Y una de las salidas que se comenta es la necesidad de crear un gran acuerdo verde. Claro, esto puede sonar muy bien y todos podemos estar muy de acuerdo, pero el problema es que para hacer esto hace falta invertir mucho dinero. Y esa inversión de mucho dinero no va a venir por la bondad de grandes inversores privados. Eso es mentira. No ha sucedido y no va a suceder. O se orienta desde el sector público. Y eso no significa un plané, es decir, meter dinero público para tratar de revitalizar sectores como el ladrillo y el pelotazo urbanístico. No, no. O se mete dinero público en invertir en sectores que aumenten la productividad, que aumenten la riqueza del país y, por lo tanto, se pueda repartir más riqueza, y estoy hablando en todo el sector de las renovables, en rehabilitación de, de edificios, que genera una inversión que a su vez tiene un retorno. Lo decía Cañete, por cada euro invertido en renovables, retorna un euro y medio, retornan dos euros. Y por lo tanto reduce la dependencia energética de nuestro país. Y eso solo se puede hacer inyectando dinero. Y ese dinero tiene que salir de algún lado. Y eso significa aumentar los impuestos de manera proporcional y progresiva. Y eso, por lo menos, equipararnos a la media de la Unión Europea, por lo menos, que debería ser más. Y, y por lo tanto, ir saliendo de un modelo muy centrado en el pelotazo, muy centrado en el turismo y, anteriormente, centrado en las infraestructuras, e ir virando hacia sectores más productivos. Y yo aquí metería una cosa que normalmente la gente se ríe, o alguna parte de la gente, eh, cada vez menos, afortunadamente, se ríe porque le suena como a broma. Eh, España debería ser puntera en la industria del cannabis. Eh, primero por la demanda interna, segundo porque nos permitiría producir y exportar eh, y además porque es que está demostrado ahí donde se ha regulado en Estados Unidos que los empleos que genera, los salarios son de media más altos que la media así que no me digas que no sería hermoso producir cannabis y exportársela a Holanda uh -huh. eh, A mí me parece una brillante, o sea que me parece una muy buena medida de hecho tiene eh, otros beneficios asociados a esto eh, como por ejemplo no tener a todos los cuerpos de policía persiguiendo personas eh, con, dos, con dos o tres calutos que, que esto lo vemos claro. en los ayuntamientos en las ciudades como gran parte de nuestros efectivos se dedican a estas cosas que bueno desde mi punto de vista pues no debería no debería de ser así y porque además reduce perdón no. no digo que además reduce el consumo entre menores porque la ilegalidad lo que hace es facilitar el acceso a los menores y, por lo tanto, regulándolo, impides que los menores puedan acceder y facilite, digamos, pone las condiciones para que los usuarios adultos accedan a un producto con un certificado de calidad y no que le vendan cualquier mierda. Volvemos al empleo, si te parece. Continuamos con el empleo mejor dicho. Sí. Eh, hablamos de empleo verde. Eh, define un poco más qué tipos de empleo eh, son, son verdes. Eh, quiero decir, eh, desde el punto de vista municipal, ahora estamos elaborando planes para facilitar la salida de esta crisis y es uno de los grandes debates. ¿Qué es el empleo verde? ¿En qué consiste? ¿Y hacia qué sectores? Más allá de la rehabilitación de nuestros barrios viejos, que es algo que todos que coincidimos todo el mundo. Pero ¿Qué tipo de industrias serían las que nos interesarían a las ciudades implantar aquí, en el territorio? Pues a ver, pues obviamente a ver, el tema de la rehabilitación de edificios es fundamental porque, primero, eh, toda esa fuerza de trabajo que está en el sector de la construcción, eh, en lugar de estar, digamos, eh, eh, trabajando para el boom inmobiliario, se pondría a trabajar para rehabilitar eso esos edificios y, y eso genera todas situaciones buenas, por lo, porque reduce la factura de las familias, eh, reduce la dependencia energética… Y genera un empleo que además es un empleo de más calidad. Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las renovables, con las energías renovables. No puede ser que países como, eh, no sé, como Inglaterra o países como Alemania produzcan más energía fotovoltaica que España, cuando España tiene un sol que está desaprovechado. En, eh, en todo ese sentido y luego también todo lo que tiene que ver con la economía circular y eso, como digo al final se trata de invertir dinero público en esos sectores pero yo creo que hay un problema anterior eh, es decir, yo creo que sobran o hay muchos diseños que están ya muy bien diseñados por gente que sabe muchísimo eh, y que se proyectan como como, desea, digamos, como como que la situación, el arquetipo, el esqueleto está ahí, el problema es por qué no sucede ¿Por qué no hemos sido capaces de convencer a una mayor parte de la población todavía para que, para que entendamos que el, que el horizonte va por ahí y que hay que dejar de apostar por los sectores muy poco productivos, como el turismo, como el pelotazo, las infraestructuras, etcétera, etcétera? Y ese es el gran problema. Si el diseño ya, ya lo tenemos hecho, la pregunta es ¿por qué no hemos sido capaces de convencer eh, y cuando digo somos, no estoy diciendo en clave de partido, sino en, en términos generales, ¿no? Y no son ni siquiera solo en España, sino en términos también europeos, incluso en términos en Estados Unidos. ¿Por qué todavía no se ha sido capaz de plasmar eso en una, en una realidad cuando todo lo que se pone encima de la mesa es beneficioso? Eh, genera mejores trabajos, mejores salarios, más sostenible. ¿Y por qué eso todavía se sigue votando? Eh, y siguen ganando todavía eh, eh, candidatos y fuerzas políticas que van en dirección totalmente opuesta a todo esto. ¿no? ¿Por qué todavía no se ha apostado de manera definitiva por una movilidad sostenible? Cuando está demostrado que eh, invertir en transporte público eh, también tiene un retorno eh, y además mejora la salud. ¿no? O invertir en un circuito agroalimentario de proximidad que permita a los pequeños agricultores de la zona... Eh, eh, generar un tejido rural más, más fortalecido. Y es ahí donde yo creo que más allá de, de una especie de pedagogía o de explicación detallada de qué sectores serían, que por supuesto es necesario, pero que creo que se ha hecho bastante, nos falta conectar eso con el deseo, con hacerlo deseable. Y ahí yo creo, y aprovechando que es el primero de mayo, habría que preguntarse en qué momento el movimiento obrero dejó de representar el proyecto de la libertad. ¿Y en qué momento fueron los liberales quienes se apropiaron de la idea de libertad? Y ahí creo que hay dos, o al menos dos, dos motivos. Uno es porque se renunció de manera voluntaria. Yo he tenido debates y discusiones con gente que me decía que la libertad es sinónimo de liberal. Y que la libertad es una cosa que defienden los liberales. Y en esa dicotomía, donde unos defienden la igualdad y otros defienden la libertad, ahí se pierde. La libertad es indisociable de la igualdad. Y viceversa, porque la libertad para poder existir tiene que ser una propiedad que pueda ejercer cualquier persona y no solo aquellos que tengan el dinero eh, suficiente. O logramos conectar de nuevo igualdad y libertad en un mismo proyecto o si no, siempre nos vamos a quedar eh, con, con, con, con iniciativas cojas, con iniciativas que buscan simplemente convencer, cuando lo que tenemos que generar es una identidad que, y un anhelo ...y un instinto de libertad... ...todo eso yo creo es lo que se ha perdido... ...y lo que, lo que tuvo en su día el movimiento obrero... ...porque el movimiento obrero jugaba con esa tensión... ...entre reivindicar el orgullo de ser trabajador... ...junto con la aspiración y el horizonte por dejar de, ser, por dejar de serlo... ...y por emanciparte de unas relaciones... ...de dominación capitalista que te impiden poder desarrollarte... ...¿cómo recuperar esa especie de, de mojo de Austin Powers? ¿no? ¿Cómo recuperar esa capacidad de, de enamorar de nuevo? Y es ahí donde yo creo que, que, que es fundamental recuperar la, la cuestión de la libertad, la cuestión de aunarlo con, con la igualdad y, y cómo enfrentarlo a un proyecto eh, neoliberal, que hoy podemos decir que está en crisis, pero que cuidadito, porque toda la todos los rescates que va a haber a las líneas aéreas, eh, al sector de los turoperadores del turismo, etcétera, es que, es que es posible que estemos poniendo dinero público para que luego al final los, los beneficios acaben privatizando, ¿no?, socializando pérdidas y beneficios privatizando. Porque otra mentira que hay que, desmont no desmontar, porque no se desmontan, sino, eh, digamos, desplazar, es esa idea de que unos defiendan al Estado y otros defienden la libertad de mercado. Eso es mentira. El mercado, el capitalismo, es indisociable del Estado. Eh, eh, el Estado, el, el neoliberalismo, es puramente intervencionista. En, en la economía. Lo que pasa es que lo hacen beneficio de unos, de unos intereses muy concretos. Cuando se le bonifican impuestos a los más ricos, se está interviniendo. Cuando se mete dinero a la concertada, a la educación concertada, en lugar de la pública, se está interviniendo. Cuando sale ahora la patronal del, de los constructores diciendo, dame paguita para mantener mis beneficios, para que la gente, la gente compre casas, se está interviniendo. Cuando se le mete dinero a las aerolíneas se está interviniendo. Lo que pasa es que eso hay una lucha discursiva. Eso se llama salvar a la economía. En cambio, darle dinero a la gente para que tenga dinero en el bolsillo y para que pueda vivir, eh, eso se llama paguita. Eh, y por lo tanto, depender del Estado. Cuando es, las grandes empresas son las primeras que dependen del, del Estado. Creo que ahí hay toda una batalla cultural discursiva, que es a la vez una batalla material, eh, que es la misma, eh, que creo que llevamos varias décadas perdiéndola. Y que y que o nos ponemos las pilas, o si no, en esta vuelta de tuerca neoliberal, salida de esta crisis del, del COVID-19, eh, como digo, se va a intensificar esa economía del sacrificio y esta especie de califato neoliberal. Ahí tenemos a la señora Ayuso, la señora Ayuso la mejor representante de esta idea. Tanto es así que incluso en la época del boom no conozco ninguna constructora de las grandes que no, vivi vivi que no viviera del dinero público. Que no, ¿quién, ¿Quién si no paga los nuevos puentes, los aeropuertos que se han construido sin que nos hicieran fuerza, eh, falta y todas las inversiones que se han hecho dilapidando dinero público? Esto es así cuando va bien y cuando va mal. Eh, lo extraño es lo que tú señalabas, que en qué momento nos han convencido de que esto era al revés, de que los que vivimos del dinero público somos los que menos recursos tenemos. Volviendo, eh, hablas mucho de inversión, ¿crees... Que deberíamos plantear un escenario sin, eh, similar al de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Lo digo fundamentalmente porque también has introducido otro término que es el de la productividad eh, y en aquella época el secreto del ascenso de las condiciones eh, laborales, en cierto modo fue el reparto de la productividad. Eh, claro. Crecían los beneficios y también crecían los salarios y esto era por la inversión en tecnología fundamentalmente. Explicado así de una manera... Eh, toca si quieres. ¿Crees que algo así es lo que haría falta ¿Y, y, y cómo aumentamos la productividad en este momento? Ahí, ahí es, eso es, eso es fundamental lo que comentabas. ¿no? Los liberales siempre dicen, no, mira, eh, la reducción de la jornada laboral se ha conseguido por el aumento de la productividad. Eso es una verdad a medias, porque el aumento de la productividad, que no tiene nada de malo, en sí mismo la productividad es la capacidad de poder producir más cosas con menos tiempo humano eh, trabajando, es decir, liberando más tiempo de la necesidad de tener que trabajar para producir eh, lo mismo. Ahora, que ese, que ese tiempo liberado se democratice o no se democratice depende de una cosa que se llama conflicto y que se llama de la capacidad, la fuerza que tenga una, la parte de la sociedad que quiera que eso se reparta, que esa productividad se reparta. Claro, tú ponías el ejemplo de la segunda después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que ahí el movimiento obrero era bastante fuerte. Y además existía una cosa que era fundamental para entender esta especie de dialéctica. Existía una cosa que se llamaba la, la Unión Soviética. Y no, no lo digo por entrar a ver si la Unión Soviética dentro era un proyecto eh, deseable o, o, o cómo acabó. No, no, pero es que su mera existencia permitía que aquí, frente al miedo, no vaya a ser que su avance, no vaya a ser que su avance permitía una mayor capacidad aquí para poder presionar. Y para poder, por lo tanto, repartir mejor esa, esa productividad. La, la idea es cómo se puede repartir hoy esa productividad. ¿Dónde está, digamos, la fuerza de la fuerza del trabajo? ¿Cómo, con, ¿De qué manera se puede coaccionar a aquellos que la quieren acaparar en bolsillos o, en, digamos, en cada vez menos manos? ¿no? El otro día lo comentaba: ¿no? la, la, la desigualdad de posesiones en España no ha parado de crecer. Desde el año 2014 al 2017 casi se ha doblado la, la posesión en menos manos. ¿no? Eh, creo que era... Eh, ¿Cuánto era? Creo que los hogares más ricos, el 20% de los hogares más ricos, poseían 15 veces más que el 20% de los hogares más pobres. Y en 2017 esa, esa proporción era de 28 veces más. Así que ha habido un proceso de constante expropiación. Que eso es una palabra que siempre se utiliza cuando decimos cuando se dice hay que expropiar eso para el bien público. Pero es que el capitalismo, es, el capitalismo nace expropiando. El capitalismo nace expropiando aquellos bienes que eran comunes, los cerca, los privatiza y obliga a la gente que se queda sin nada a tener que buscarse la vida y trabajar para otros. Así que el capitalismo es una, un constante proceso de expropiación. David Harvey, el urbanista marxista, lo llama lo, acumulación por desposesión, no una constante acumulación por desposesión que ¿qué genera? Genera un escenario donde cada vez más, más partes de la población se cuentan se encuentran desvalidas y por lo tanto tenemos una situación paradójica, una, situa una, una sociedad donde cada vez eh, se puede producir más con menos gente teniendo que trabajar, pero que eso se traduce en un aumento de la precariedad. Eh, en, en los últimos años, desde el año 1990 hasta ahora, el 60% de los trabajos creados en los países de la OCDE son trabajos llamados eh, no estandarizados, es decir, eh, temporales, parciales y autónomos eh, sin trabajadores. Esos son trabajos que te generan, primero, eh, generan inseguridad, generan incertidumbre y, por lo tanto, impiden... Que la población, que la gente pueda construir una vida con garantías y con cierta seguridad alrededor del trabajo. Esto genera, como decía antes, una especie de los juegos del hambre y una economía del sacrificio donde nadie se quiere quedar atrás eh, y por lo tanto todo el mundo va corriendo y cada vez más gente se va queda quedando más atrás, pero eh, se sigue, no aceptando, pero se sigue instalando unas condiciones de vida que impiden que cada vez más parte de la población pueda vivir con dignidad. Es decir, el trabajo ya no es una garantía, y tener un trabajo tampoco te garantiza una vida. Eh, esto lo dicen todos los organismos. Eh, claro, la pregunta es si el trabajo ya no es la condición de ciudadanía que te permite estar integrado en la sociedad, si el trabajo ahora se convierte en una especie de, de favor que te hacen, ¿no? la mejor política social es crear empleo, que dice siempre el PP, ¿no? como que se te está haciendo un favor, entonces habrá que buscar nuevas formas de garantizar la seguridad y nuevas formas de garantizar la certidumbre y nuevas formas de repartir esos beneficios, ese, ese aumento de la productividad. Por eso yo insisto mucho en la idea, de, la idea del derecho a la existencia, que vendría a ser hoy lo que ayer fueron las ocho horas laborales. Si ayer, se, ayer hace muchos años, no se, que hoy se está perdiendo, de hecho, si se luchaba por conseguir unas, las ocho horas laborales, hoy hay que empezar a luchar por el derecho a la existencia. ¿Y qué es el derecho a la existencia? El derecho a la asistencia es el derecho a la vida, el derecho a derechos incondicionales por el hecho de existir, tengas o no tengas trabajo. Y que esto te permita tener un suelo mínimo de condiciones de vida que te permiten hacer aquello que se señala como malo de la renta básica. Cuando dicen, hay que acabar con los efectos perversos de la renta básica que desincentivan la búsqueda de trabajo. Cuando están diciendo eso, lo que están diciendo es, hay que evitar que la gente tenga condiciones para poder rechazar la precariedad. Eso es lo mejor que puede tener los derechos de existencia. La capacidad de rechazar el trabajo precario. Y eso, además, no solo es justo para llevar una vida digna. Eso, además, hace aumentar la productividad. Porque recordemos que la inversión en tecnología no la invierte el capital porque les guste el progreso, esa idea que ponen de... Eh, estamos los que eh, estamos a favor de la luz eléctrica y los que están a favor de mantener eh, las velas. ¿no? El capital solo invierte en tecnología por una razón, para competir mejor. Y solo invierte en tecnología si le sale más barato que el trabajo que paga. Es decir, lo único que busca con la inversión en tecnología es reducir el trabajo pagado. Si los salarios son bajos, si la gente está desesperada, no le va a salir a cuenta. De invertir en tecnología. Así que es necesario elevar el nivel de vida de la gente para poder rechazar el trabajo precario y, por lo tanto, obligar al capital a salir de su... En este caso, el capital, si podemos rechazar el trabajo precario y, por lo tanto, rechazar la coacción, el capital se va a tener que poner las pilas y tener que buscar nuevos sectores productivos y tener que invertir en tecnología. solo trabajo precario, solo con la capacidad de poder rechazar las condiciones miserables de trabajo, es posible aumentar la productividad y, por lo tanto, cambiar el tejido productivo. Siempre dicen, la clave está en la formación. Eso es falso. Claro que la formación es, es importante, pero formación sin estructura productiva no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. De hecho, España es el país con mayor porcentaje de población sobrecualificada. Es decir, que no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, todo ese mantra que, que se utilizaba, ese mantra reaccionario y servil, Es al revés. Es que tenemos un mercado laboral que está por debajo de nuestras capacidades. Tenemos un mercado laboral que insiste en someter a la población española a tener que trabajar en trabajos de mierda porque hay algunos que siguen viviendo y extrayendo rentas, como la economía rentista y el pelotazo, de todo este modelo. Por eso es fundamental poner las condiciones de vida a una población para que no tenga miedo, porque sin miedo y, por lo tanto, con la capacidad de rechazar la precariedad, es como podemos avanzar en cambiar la estructura productiva. De lo contrario, se van a seguir insistiendo en los mismos sectores, en las mismas condiciones y en las mismas situaciones. Por poner dos datos... En España, más de la mitad de las horas extra no se pagan. Y no se pagan porque la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque entre el paro y la precariedad, aunque la precariedad, hay estudios ya que lo demuestran, que es más perjudicial para la salud que el paro. Hay un estudio de la London School of Economics que lo, que lo comenta. Te obliga y te coacciona a tener que elegir situaciones miserables. El 80% de las ofertas laborales no te indica el salario que vas a, co que vas a cobrar. Esto antes del COVID-19. Y alguien podrá decir, no, pero tú eres libre de no coger un trabajo. Tú eres libre de rechazar un trabajo, igual que el otro es libre de despedirte del trabajo. ¿no? Esa, esa idea happy flower de, de los liberales, ¿no? de todos somos libres. Bueno, todos somos libres, nadie te pone una pistola en la cabeza, pero nadie es libre de no trabajar. Y cuando las condiciones son precarias, eh, te obligan a tener que coger cualquier tipo de trabajo. Eso se llama coacción. Y eso es la coacción de la precariedad que tenemos que poner en... Tenemos que poner el centro, tiene que ser poner condiciones de vida, garantías de vida para poder rechazar eso. Y eso, en mi opinión, no solo se va a conseguir con derechos en el trabajo, eh, sino con derechos frente al trabajo. Y, por lo tanto, eso no significa aumentar la vagancia. La gente quiere sentirse realizada, la gente quiere aportar a la sociedad. Lo que va a permitir eso es rechazar este tipo de condiciones miserables de precariedad. Y quien esté en contra de esto es que está a favor de la precariedad. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que reivindicar. Derechos de existencia para poder rechazar las condiciones de, de mierda que tiene que aceptar mucha gente hoy en día porque no le queda otra opción. Si me permite su, añadirte una tercera cuestión que yo creo que también persiguen eh, los capítulos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 No, no, no, no, digo que eso, en realidad, esa es una de las claves, si, si nos podemos poner un poco más, eh, no sé si filosóficos, pero es que ahí has dado la clave con la naturaleza del propio capitalismo, ¿no? Y con la necesidad no solo de poner el acento en redistribuir la riqueza, que recordemos que en el capitalismo es la riqueza producida como capital y que no es una riqueza natural, es una riqueza socialmente e históricamente determinada. No en todas las etapas del ser humano se ha producido el mismo tipo de riqueza, la riqueza producida como capital es la riqueza, como aparece según se abre en la primera página del Capital, el, en las sociedades donde predomina el modo de producción capitalista, la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Es ese tipo de riqueza lo que produce el obrero. Y no solo vale, por lo tanto, distribuir esa riqueza, que por lo tanto, como decías, el capitalista está obligado a una competencia constante, porque si no quiebra la empresa, eh, sino también poner en duda en el modo, el modo en el que se produce esa riqueza. Es decir, y el modo en el que se produce esa riqueza tiene una finalidad muy concreta, que no es satisfacer necesidades de la sociedad, sino maximizar beneficios. Y como es maximizar beneficios, necesita ampliarse constantemente para no caerse, e intensificarse constantemente y poner a la venta cosas que antes no se vendían. Eso genera el mercado mundial, eso genera la insostenibilidad y eso choca con los límites ecológicos de nuestro planeta. Así que no solo podemos reducir a distribuir mejor esa riqueza y, por lo tanto, redistribuir eh, la capacidad de, eh, de contaminar todos, por decirlo de una manera, es que eso choca con los límites propios de la vida. Y ahí, ese es uno de los retos que tenemos en el siglo XXI. ¿Cómo producir de una manera destinada a satisfacer las necesidades humanas y que no choque con los límites ecológicos del marco que permite que vivamos? A finales del siglo pasado, la OIT ya afirmaba que el día había que dividirlo en tres partes, ocho horas trabajando, ocho horas descansando, parcimiento personal, aunque como tú bien has dicho, ahora defender estas ocho horas es una, una conquista y una reivindicación más actual, más actual que nunca. A mí me parece que esa idea, eh, eh, la idea de que uno trabaja para tener tiempo e intentar ser feliz, e intentar acceder a bienes culturales, eh, intentar poder aprender a tocar un instrumento, aunque no sea de manera y, eh, profesional, simplemente por el mero placer de, de, de, de aportar en la vida, de tener hobbies, eh, a mí me parece que hoy vuelve a ser una idea revolucionaria cuando es algo excesivamente antiguo. Están haciendo preguntas, si quieres eh, aterrizamos porque las preguntas... Eh, eh, a ver si eh... las puedo responder porque yo... <risa> pues claro que sí, Jorge. <risa> No, pregunta a un <risa> compañero que si fomentar la bicicleta en nuestras ciudades genera empleo. Hola. Jorge. Sí, te he perdido. Que si fomentar la bicicleta genera empleo. Esto es. Fomentar la movilidad en ah, bicicleta parece. que si genera empleo. Sí, se me había, se me había cortado. Eh, hace años salió, hay una noticia, creo que lo publicó Radio Televisión Española, eh, era, eh, eh, y estaba basado en Francia que por cierto ha anunciado una inversión masiva en fomentar la bicicleta eh, que ya podríamos eh, hacerlo aquí ¿no? eh, y esa noticia la podéis buscar, creo que era, como digo, Radio Televisión Española que la, la colgó, decía que por cada euro invertido en bicicleta eh, retornaban nueve eh, porque se mejora la salud y por lo tanto ahorras en sanidad porque se invierte en transporte público y por toda esa secuencia Permite que se viva, permite, si es que en el fondo es vivir mejor es más eficaz. Vivir mejor, de manera más, eh, más saludable, ahorra dinero y al mismo tiempo nos permite vivir y convivir mejor y por lo tanto generar también eh, más, eh, más riqueza. Pero no solo con la bicicleta. Hay un estudio de Eurofound que dice que invertir el 2% del Producto Interior bruto en vivienda, en mejorar la vivienda, tiene un retorno en 18 meses de ahorro. ¿Por qué? Pues porque es una especie de vasos comunicantes. Si en Madrid, por ejemplo, según FOESA, el principal, eh, el principal elemento de desigualdad no es ni siquiera el trabajo, es, es la, la falta de acceso a la vivienda, donde el 30% de la población está en riesgo de perder su hogar, según Cáritas, si tú generas un parque público de vivienda, alquileres asequibles y alquileres sociales, ojo, no solo para los más pobres, sino también para el conjunto de la población, como hacen en Viena. No una política caritativa para los que no pueden hipotecarse y, por lo tanto, seguir manteniendo el negocio de los bancos. Eh, sino para el conjunto de la población permites ahorrar dinero. Porque ahorras dinero en servicios sociales. Si tú permites... Eh, si tú generas una alimentación saludable, se introduces, por ejemplo, nutricionistas en la sanidad pública y en la educación pública, generas un ahorro de dinero porque generas hábitos alimenticios que luego, cuando los niños crecen, los adoptan como propios y eso reduce la obesidad. Por ejemplo, según la OCDE, en España, la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades derivadas, como la diabetes y cardiovasculares, en términos más allá de costes humanos, por supuesto, y costes productivos, además, eh, y costes de vida, eh, genera un coste añadido de 30.000 euros, 30.000 millones de euros al año. Así que vivir mejor, de nuevo, nos permitiría ahorrar dinero. Creo que esta lógica hay que aplicarla a todo, a la bicicleta, al ahorro energético, al tema de la buena alimentación, a la vivienda y, por lo tanto, invertir en vivir mejor, no solo produce más riqueza, sino que nos ahorra dinero que gastamos precisamente por las externalidades negativas que todo eso produce. Si respiramos mejor, vamos a vivir más y vamos a ahorrar dinero en sanidad. Si comemos mejor y enseñamos a los niños desde pequeñitos a que beber agua está bien, a que eh, se come eh, comer verduras, legumbres y una buena alimentación, y no lo que hace la Comunidad de Madrid, que es inyectar veneno a los niños durante cuarenta y pico días, como lo que está haciendo Ayuso, pues recordemos que la mala alimentación mata más que el tabaco. Es decir, que es una, es una puta barbaridad lo que está haciendo eh, es, que es, es que es una negligencia a un nivel que, que, que, que es incomprensible. Si tú generas la mala alimentación, insano estás condenando a esos niños a vivir peor, a tener menos oportunidades en la vida. Y esto además siempre pasa lo mismo, se solapa. Hay más obesidad, más sufren más contaminación, cuanto menos ingresos tienes. En los barrios más populares peor lo pasan y más sufren todo esto y al revés. Cuanto más ingresos tienes, más fruta comes más se utiliza la bicicleta. Entonces, lo que hay que hacer no es identificar o oh, la bicicleta eso es una cosa de hippies que no sé qué, o la comida es una cosa de, de gente que tal. No, hay que, hay que ir un poco más allá. Es por qué precisamente eso no se puede extender al conjunto de la población. ¿Por qué los niños de los barrios populares van a ser menos que los niños de los barrios del barrio Salamanca? ¿Por qué los niños de Leganés, de, de, de Vallecas, no pueden disfrutar del aire limpio, no pueden disfrutar de una buena alimentación garantizada. Eso es lo que hay que extender, esas garantías para el conjunto de la población. No, Lo que decía un poco Marx, decía, si nadie pone en duda la libertad, la cuestión es si se convierte en el privilegio de unos pocos o en el derecho de todos. Bueno, pues se trata de eso, de convertir el conjunto de las condiciones de la libertad en, el, en, en, en un derecho de todas las personas. Y para eso hay que remover los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad, la precariedad, la escuela segregada, la mala alimentación. Porque no puede haber democracia si se permite la libertad de lo que impide la democracia. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿no? Esa idea de no puede haber libertad para los enemigos de la libertad. Bueno, pues eso sigue igual de vigente. Oye, Jorge, permíteme que rompa una lanza en favor de mis compañeras de servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés, que desde el momento 1... Bueno. Eh, están ofreciendo comida saludable, a lo, no solo a los niños, a las niñas de Leganés, sino también a los mayores que, que están en Soledad y a las personas que más lo necesitaban. Por supuesto, siempre habrá quien piensa que no es suficiente, pero eh, a día de hoy sí. se están repartiendo miles de comidas en, en Leganés, gracias al intenso de trabajo de Sara y de Eva, que espero que estén por aquí viviéndolos. Y además a... viven en condiciones de colapso eh, y de falta de recursos, y demás, y de precariedad, que, que, que, que es, vamos, es que quería aislar quería con esto, porque es verdad que se está haciendo un gran esfuerzo en servicios sociales, que además se han recuperado las empresas que iban a hacer ERTES de comedores escolares, y que por lo tanto, como casi siempre, las, las medidas tienen varios efectos positivos, eh, pero claro, es absolutamente por mucho que, trabajo, que trabajen los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés, es absolutamente insostenible que puedan dar de comer a todo el aluvión de gente que se va a quedar sin empleo y sin renta eh, a partir de este momento. Eh, ¿Es imprescindible garantizar una renta mínima? ¿Hay que hacerlo? ¿Se puede hacer? Eh, ¿O por el contrario tenemos que esperar? Y, y otra cuestión más añadida, ¿es incompatible garantizar ingresos mínimos con las políticas de pleno empleo? empezando por lo, lo primero creo que primero que hay que aclarar porque muchas veces eh, en los medios y demás se confunden cosas eh, una renta mínima no es lo mismo que una renta básica la renta mínima son rentas que están sujetas a determinadas condiciones que vive una persona eh, condición de exclusión social eh, y... eso muchas veces genera lo que se ha llamado la trampa de la pobreza que es decir, gente que está en riesgo de exclusión social recibe una renta mínima, que recordemos que en Madrid está denunciada por el defensor del pueblo por insuficiente y por incapaz, donde solo uno de, cuatro, de los de cuatro solicitantes, o uno de cada nueve, no me acuerdo exactamente, eh, eh, accede a ella. Para eso, eh, todo tipo de trabas, burocracias, formularios, para impedir derechos y acceso a ayudas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid Ayuso siempre pone problemas. Eh, ¿Cuál es el problema de la, de la trampa de la pobreza? que en la situación actual, conseguir un trabajo no te garantiza salir de la pobreza. En España hay 6 millones de personas que en el cómputo general del año ingresan menos que el salario mínimo interprofesional, por la temporalidad, por la precariedad, etcétera, etcétera. ¿Esto qué sucede? Sucede que si tú recibes esa renta y te ofrecen un trabajo que dura 6 días, por ejemplo, eh, muchas veces la gente no va a querer coger ese trabajo, porque si coges ese trabajo te desaparece la renta. Y si te desaparece la renta a la semana, tienes que volver a hacer todo el trámite burocrático. Así que te le obliga a esa gente a quedarse en una espiral de la pobreza. La renta básica, que por definición y por defecto es universal e incondicional, y universal quiere decir que la recibe Patricia Botín, pero que la reciba no quiere decir que no vaya a pagar 100, es decir, recibe una pero paga 100. Eh, y por lo tanto es un derecho universal que impide que se estigmatice a quien lo recibe. La sanidad es universal. Patricia Botín puede ir a la sanidad y está pensado para que cualquiera vaya, pueda ir, ¿no? Bueno, pues la idea es financiarla de manera progresiva para que sea universal y sobre todo también incondicional. Es decir, que en cualquier situación en la que te encuentres no esté sujeta a una condicionalidad y la sigas cobrando. Así que eso se establece como un derecho. No solo sirve para reducir la pobreza, que por supuesto, sino también para aumentar el margen de la libertad, con lo que decía antes de poder rechazar la precariedad. Y esto obviamente es fundamental asociarlo a los servicios públicos y a una política de vivienda. Porque si tenemos garantizado los servicios públicos el alquiler asequible y una renta básica, tenemos garantizado unas condiciones de la libertad mucho más amplias y un margen de decisión mucho más, eh, eh, más amplio. Y lo que me decías de eh, si es compatible con el pleno empleo, eh, no lo tengo claro. Eh, aquí hay un problema. Eh, a veces he hablado del fin del trabajo, no con ese libro conocido de Jeremy Rifkin, del fin del trabajo. Eso nunca ha sido así. Es falso. Nunca antes como ahora, no como ahora mismo, antes del, del COVID-19, había trabajado tanta cantidad de gente en Europa. Tantos millones de personas. El problema es que estamos avanzando hacia una especie de pleno empleo de precariedad y de miseria, donde mucha gente trabaja en el subempleo. Lo que decía antes, ¿no? El trabajo no estandarizado, autoempleados sin trabajadores, etcétera, etcétera. Mi pregunta, más allá del pleno empleo, es si somos capaces de generar unas condiciones donde todo el mundo pueda tener un tiempo libre garantizado y donde todo el mundo pueda trabajar aportando a la sociedad, pero en condiciones de vida que no sean eh, que no sean eh, precarias. Y aquí es con, totalmente compatible repartir el trabajo con generar unos, unos derechos de, de existencia. De hecho, es se trata de trabajar todos para trabajar menos. Eh, y ahí es totalmente compatible. De hecho, la reducción de la jornada laboral, también la renta básica es una forma de reducir la jornada laboral, porque te permite que las jornadas parciales Imaginemos eh, precarias temporales. Imaginemos que todo eso, en lugar de estar impuesto, se puede decidir. Se, es decir, que uno decide tener una jornada parcial, que uno decide un trabajo intermitente y que uno decide en libertad poder sacar proyectos adelante. Lo que decide, lo que hace depender que eso sea precariedad o sea autonomía, es quién, quién decide esa situación. Si tenemos derechos de existencia garantizados, puede haber gente que dice, pues mira, yo quiero trabajar a jornada parcial, porque tengo a la vez un proyecto que estoy sacando adelante y necesito más tiempo libre. Te permite un mayor eh, margen, de, eh, margen de decisión y, en ese sentido, se puede repartir mejor el trabajo. Y, además, son medidas como derechos de existencia que no solo están pensadas para los asalariados, sino que también incluyen a los autónomos. Porque un autónomo también recibiría una política de vivienda, también recibiría eh, una renta básica incondicional, y por lo tanto le generaría un mayor margen de libertad, en lugar de estar tan asfixiado como se encuentran en la, en la actualidad. Eso creo que es un beneficio añadido... A la, mera, eh, al mero, a la mera reducción de la jornada laboral. Porque hay mucha gente que dice pues es que yo trabajo 20 horas a la semana y me gustaría trabajar más porque no me da, no me da. O hay gente que dice soy autónomo y esta política a mí no me dice nada porque yo no tengo jornada laboral. yo 24 horas, 7 días a la semana. Así que o buscamos políticas públicas que amplíen el foco y que por lo tanto se conviertan en, en derechos incondicionales de vida, de existencia y no solo derechos laborales o si no, nos estaremos dejando fuera cada vez más gente. Porque la reducción de la jornada laboral es mucho más fácil para grandes empresas que tienen mejores convenios y que tienen más capacidad de presión y de poder de negociación. Pero en un parque empresarial como el español, donde el 90% de las empresas son pymes o micropymes y donde el 80% de las empresas tienen dos asalariados o menos y donde más de la mitad de las empresas no tienen ningún trabajador, estamos dejando fuera a gran parte de, de, de, de la gente. Y, por lo tanto, es mucho más fácil, como digo, en grandes empresas. Si nos saltamos ese obstáculo y lo ponemos como derechos de vida, entonces sí que estamos permitiendo a mucha gente poder reducirse la jornada laboral. Bueno, esto se teorizaba hace décadas, ¿no? Hablaban de flex y seguridad eh, Se quedaron claro, sí. en la parte de flexibilidad y se olvidaron de la parte de seguridad. <risa> Qué curioso. <risa> es. Esto a menudo no, no pasa. Tenemos que ir cerrando. Eh, bueno, hay que aplaudir. Joder, eso es. Es un placer hablar contigo. La verdad es que se me ha ido el tiempo. Teníamos que hablar de, de algún acuerdo por el empleo que queremos alcanzar en Leganés, pero creo que se va a quedar para, para otra ocasión y lo comentaremos contigo. Eh, decirte que es un placer hablar con gente que pone argumentos encima de, de la mesa, en lugar de clichés, insultos... Bueno, aquí en Leganés, la verdad es que está siendo complicado intentar buscar la unidad con el resto de fuerzas políticas. Eh, es muy complicado y fundamentalmente con un partido popular que en lugar de ponerse en el lado de la gente de Leganés y defender a nuestro hospital Severo Ochoa y a nuestras residencias de mayores, lo que hace es enredarse con un gobierno que está poniendo encima de la mesa, con toda la humildad del mundo, medidas que desde, desde mi punto de vista son bastante avanzadas. Insisto, eh, mil gracias Jorge por estar con nosotros y un placer conversar contigo. Aporta. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, y ha sido un placer, y cuando queráis, pues, pues aquí estoy, cuando se acabe el confinamiento, pues ya nos veremos por, por Leganés. Eso es